Buenos días, Dios te bendiga. Hoy es domingo, estamos aquí temprano en la iglesia, estoy con Elizabeth, Charibel, las adoradoras aquí. No se pierda el fin de este video que hay una gran sorpresa. brazo así que como les dije no se pierdan la gran sorpresa comé. tenemos una sorpresa a mi papá para su cumpleaños así que no se pierda ese video estoy aquí con el baterista de la iglesia lo pueden seguir en Instagram make sure you follow me en el AV underscore drummer cada, cada 100 seguidores que agarro es un post <laughs> bueno ya saben así que síguenlo Van a verlo también en el video que voy a subir de YouTube, así que no se lo pierdan. Suscríbense a mi canal si no están suscritos. Ya nos vamos para el lugar de la sorpresa de mi papá, así que nos vemos allá. Papá, aquí está con el está, papá. No ya. Dios para te pueda bendecir.